mis queridos estudiantes, en este video vamos a comprobar y entender la fórmula del valor presente de una anualidad perpetua y por qué es posible calcularla. En los textos podemos encontrar que el valor ubicado en el presente equivale a una serie infinita de pagos y el valor se calcula mediante esta fórmula que tenemos aquí, valor presente es igual al valor de la anualidad dividida la tasa de interés, pero veámoslo en Excel. Vamos a suponer que que va a tener una serie de pagos de 500 mil pesos cada uno de esos pagos por supuesto si traemos al presente esta información serían los 500 mil pesos dividido uno más un interés que lo vamos a suponer en 2% en interés compuesto para traer al presente habría que elevarlo a el periodo en el que nos encontremos y aquí quedaría este valor. Miren que a medida que pasa el tiempo, el valor va disminuyendo. El valor presente se hace cada vez más pequeño. Si lo enviamos hacia abajo para que la formulación continúe y nos acercamos, por ejemplo, yo creo que lo podemos dejar en mil periodos, estaría bien. ¿no? En el periodo mil, bueno, todavía tenemos decimales, pero ya podríamos est estimar un valor Entonces, si sumamos todo este montón de valores traídos al presente con la fórmula del valor presente vamos a decirle aquí igual suma y empezamos a seleccionar todos estos datos hasta la celda 1001 a la que llegamos nos da 25 millones de pesos por mucho que incrementemos incrementemos incrementemos los valores igual se va a mantener y se va a acercar cada vez más a los 25 millones. Si tomamos los mil pesos y los dividimos en el 2%, nos llega más rápidamente a esos 25 millones. Podríamos, por ejemplo, aquí colocar una tasa más grande. Y miren que con una tasa del 5%, nos llega a 10 millones. Por mucho que incrementemos e incrementemos muchos periodos, siempre nos va a dar el mismo resultado. Y ahí quedó comprobado por qué podemos obtener una anualidad, porque con el tiempo, entre más periodos, el valor presente se convierte en un valor cero. Y eso se hace con facilidad tomando el valor de la anualidad y dividiéndolo entre el interés. Entre más grande el interés, pues más pequeño va a ser el valor que obtenemos al día de hoy. Porque recuerden que el interés lo estaríamos pagando como parte de una financiación.